En el vídeo anterior hemos visto cómo se pueden realizar operaciones con vectores usando los operadores. Lo más fácil para sumar, sin ninguna duda, si tenemos dos vectores, pues es escribir A más B. Sin embargo, en NumPy se puede hacer de otra manera, usando funciones. Para ello, con la función add, que significa sumar en inglés, podemos hacerlo. Y cada operador, vemos que nos da el mismo resultado. Tiene una función asociada. Vamos a ver qué funciones tienen porque incluso hay alguna nueva. Aquí tenemos la resta y para restar, pues en inglés, sustrat y en NumPy exactamente igual. Para multiplicar nosotros utilizamos el asterisco y en NumPy se puede utilizar la función multiply. multiply. Aquí vemos en la ayuda que nos da... Y así más o menos podemos seguir con todas. Bueno, la división se hace y también se puede hacer con divide. Vemos el mismo resultado. Y elevar un array a otro, que lo hacemos con el operador doble asterisco, se puede hacer también con la función power. Exactamente lo mismo. Y ahora vamos a ver cómo se calcula el cociente y el resto. Vamos a calcular el resto. Lo tenemos así. Y NumPy tiene dos funciones ligeramente distintas para hacer esto. Una es mod, que vemos que da lo mismo, y la otra es reminder. Reminder. En principio, cuando los números son enteros y positivos, funcionan igual. Si alguno es negativo, hay unas ligeras diferencias entre ellas, pero que no tienen importancia ahora. Y luego hay una función que también se usa mucho en Python normal, que es divmod que nos devuelve tanto el cociente como el resto. Aquí vemos, aquí tenemos el cociente y aquí tenemos el resto. Ya habíamos calculado aquí el resto, vamos a calcular el cociente y nos tiene que dar 0, 3. 0, 3, 1, exactamente igual que aquí. Y de esta forma todas las operaciones se pueden realizar con funciones en vez de con operadores.